El bicho camina por el bosque buscando algunas flores para desayunar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 Y el caracol avanza despacito, subiendo por las hojas, buscando el sol, desde lo alto ve una mariposa que vuela por el cielo, bailando al sol.